Tenemos personas aquí que se fueron a la casa y lamentablemente están durmiendo a donde lo dejen dormir. Yo creo que esa situación no puede estar pasando aquí en nuestra comunidad. Nosotros como comunitarios nos estaremos a la, tirando a la calles, reclamando lo que verdaderamente le pertenecen a la persona del barrio azul, que son los apartamentos que están debajo de los aguayas. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Si el gobernador quiere y además las autoridades, hagan lo que ellos que quieran. Pero nosotros como comunitarios no vamos a bajar la guardia, sino vamos a tirar para adelante hasta acá poder conseguir lo que verdaderamente le pertenecen a estos moradores de esta comunidad. Fíjate, eh, eh, esto... Es penoso que todavía a esta altura de juego estemos nosotros haciendo este reclamo. Eh, ¿Quién nos ha estado dirigiendo, que no ha podido mirar? Cuando todos los medios, comunicativos, noticias, eh, vía internet, todo el mundo ha podido ver lo que, la realidad que se vive en este sector del Barrio Azul. Cómo nuestros moradores eh, viven inminen, inminentemente en una amenaza de cualquier eh, catástrofe que pueda suceder aquí en estos tiempos ciclónicos. Mira, la gente vive en, en el río y lamentablemente... El mismo presidente Danilo, cuando estaba el ciclón María, pasó por aquí y pudo ver. Nadie le pudo haber dicho, no, porque él pudo ver eso. Entonces, hay unos apartamentos que está destinado para esa finalidad de esta gente. Y miren ahora cómo vienen a repartírselo entre políticos. Porque es, es vergonzoso y es lamentable que no hayan estado, el pueblo dominicano no haya estado dirigiendo personas con solamente pensando sus intereses económicos y no realmente las necesidades que tienen los pueblos y los sectores vulnerables y la pobreza dominicana así que ahora mismo nosotros estamos esperando una epidemia de imagínate qué cantidad de, de mosquitos insectos se producen ya yo estoy mirando personas que tú puedes ver ahí más adelante personas con los pies hinchados que eso no tiene madre, es increíble entonces nadie está aquí ha pasado esto, aquí ningún representante del PLD que todavía están en la actualidad, que están supuestos a representar al gobernador, nunca pasó por aquí, ninguno de los ejecutivos o de los representantes valedeístas tuvieron aquí y todavía hoy día esperando alguna respuesta o una palabra de aliento, tampoco llegan mandándole fundita del comedor económico, porque eso lo gestionó eh, el diputado y el senador eh, Franklin Romero, que estuvieron aquí, vino la alcaldía, que vino aquí y vino el licenciado... Eh, Nicolás Hidalgo dando apoyo a esta comunidad. Qué bien, a repartirnos el patrimonio que nos toca como República Dominicana, porque República Dominicana es del PLD. Nosotros, y las personas vulnerables, las personas que sigan como siempre han estado, no dándose sentir en ningún lado, son personas que desconocen cuáles son sus derechos, muchos de ellos, muchos envejecientes, no pueden y allí hacer una, una, una, un piquete que vamos, vamos a organizar en grupo y lo vamos a poner en la gobernación para hacer un llamado a ese gobernador que está ahí lo irresponsable que ha sido en los días que ha estado trabajando y representándonos como gobernador de la, de la provincia de Duarte. Por aquí no ha venido nadie, Siquio y Mindre, a pesar de que le hicieron trampa, nadie más nos ha dejado abandonado. Entonces dime, ¿lo apartamentos, ¿para cuándo? ¿Para cuándo que le va a dar